Está usted presenciando Animatón, el programa de animación, diseño y multimedia que traemos para ustedes gracias a Presumiendo México Casa Productora, SAE Institut México y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal. Esta es la parte en la que normalmente hago un chistecillo sobre mí mismo. Y aquí a mi lado está el maestro Damne Jesús Pérez Yrigoyen. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Un poco nervioso un poco bastante va a estar bueno yo. esto pues justo empezamos nuestra transmisión en vivo y esto nos va a dar la oportunidad de interactuar con, con la gente que se una al stream que nos mandan comentarios que comenten que hagan preguntas inclusive con los con los invitados que van que a participar y hacer más interesante la conversación se va a poner bueno para quienes estén aquí por primera vez esta es nuestra novena emisión pero por primera vez estamos en vivo lo que está viendo es lo que está sucediendo es la emoción de que todo puede salir mal para ustedes, no para nosotros. Pero les garantizamos que daremos el mejor esfuerzo, un programa de mucha calidad, porque hoy tenemos un par de noticias muy interesantes. Por ejemplo... Así es, vamos a estar hablando de los Premios Quirino. Un premio que organiza el Premio Internacional de Animación de Iberoamérica. Es la primera edición que se está organizando. Va a tener este sede en, en España. Y grandes noticias porque hay mucha presencia de México. Entonces vamos a estar discutiendo un poquito ahí compartiendo lo relevante de la presencia de, de México y también qué otros países están compitiendo en estos premios. De Eso es lo primero. También vamos a estarles platicando sobre la nueva convocatoria de Pixelatl y de Atún. Seguramente ya la conocen, pero si no, les platicaremos todo lo que hay que saber. Y tenemos también un invitado que muy pronto van a conocer, un animador stop motion. Estamos muy emocionados que esté con nosotros. Estamos muy emocionados que estén ustedes con nosotros. Otros. Y sin más preámbulos, vámonos a las vámonos noticias. Vámonos con las noticias. México, segundo país con más nominaciones a los premios Quirinos de Animación Iberoamericana 2018. Y bueno, los premios revelaron este, las obras. Fue a inicios de año que revelaron en un evento eh, la lista de los ganadores, bueno, no los ganados a, a la nominación. Ojo, ahí van tres este etapas, que ahorita hay seis seleccionados, seis, cinco seleccionados por categoría a, las, a, la, a la nominación. De aquí van a salir tres finalistas que se anuncian en febrero. Y en marzo, eh, ya con, con el evento, será la, la premiación. Pero son unos premios nuevos, en donde está aliado justo también Pixelatly, que hablaremos más adelante de su convocatoria y de Atún. Pues convergen ahí varios países para darles presencia a sus proyectos de animación. Y tenemos eh, proyectos, eh, presencia de México en todas las categorías, no que va desde... Eh, mejor lo o sea, clásico, ¿no? Mejor largometraje Nueve mejor categorías y 54 trabajos nominados en este momento Que vienen de 10 países O sea, es un esfuerzo a una escala muy grande latinoamericana uh -huh. por, por seguir haciendo que la comunidad de la que nos encanta hablar todo el tiempo Y por seguir haciendo difusión no te interrumpo, por favor, continúa. Pues lo que comentábamos, pues que aparte de que son estos clásicos premios a mejor cortometraje, mejor largometraje, se abren ahí también otras categorías para darle más presencia justo a la comunidad, eh, mejor proyecto de estudiante... Eh, y eso está padre, ¿no? Porque ahí ya empiezan a tener presencia todas estas escuelas y empiezan a lanzar, a, a competir también a sus. a que se vea que lo que están claro. desarrollando ya trae un nivel justo para, para estarse. Pues, estar midiendo un estándar, ¿no? Entre ¿Y, es, y es el clásico los... primer escalón, ¿no? ¿Mm -hmm? O sea, en. en... En Estados Unidos que hay Oscar estudiantil y ese tipo de cosas, es muy común que autores consolidados actuales, empiece uno a revisar su filmografía, te das cuenta de que su trabajo de tesis en la carrera estuvo yeah. nominado a uno de estos premios estudiantiles, ¿no? Y está muy bien que en México ya empiecen a ver ese tipo de opciones para nuestros creadores. Así es, entonces para todos los que sean estu estudiantes que... Pues que estén ahí de cerca los este, alumnos, los directores de carrera le echen ojo ¿no? a estas convocatorias para que inviten a sus, a sus alumnos a participar y hay otras categorías como mejor serie eh, también mejor proyecto de, de innovación, mejor diseño de sonido. Entonces, todo lo que engloba una producción de animación están tratando aquí de, de englobarlo y no solo los premios, sino que también estuvo abierta y se extendió. Eh, si están viendo ahorita todavía, podrían tener chance de postular contenido. Si ustedes este, desarrollan contenido y quieren eh, participar con una ponencia, con un talk, puedes proponer contenido. ¿no? En este ah, caso, vaya. están haciendo también el llamado. Que corre, digo, si te seleccionan También es bajo el compromiso de que vayas Y expongas claro. ¿no? Sí, <risa> entonces, sí este... chin Es el que se raja Sí, sí, sí, entonces, bueno, o sea, si ustedes también quieren participar Están desarrollando contenido, técnicas Inclusive hasta, yo creo que algo muy nutritivo De esas conferencias es exponer los fails ¿No? Yo Así de, yo quiero hablarles de este proyecto Nos encontramos con estos retos, estos tropiezos Tal, tal, tal, porque eso es lo que genera Que, que vayamos Se aprende muchísimo más de los fracasos que de los triunfos ¿eh? uh -huh. Y... Ah, hablando de, de México, pues eh, hay dos highlights importantes Que en general, en los premios Quirinos este, Dos obras están liderando en, con mayor número de nominaciones, cuatro Y por ahí aparece este, Cerulia de Sofía Carrillo Cortometraje de la directora Tapatía Que ha estado figurando en nuestro país desde hace ya más de 10 años Es conocida por trabajos como Prita Noir Por eh, en la casa... La casa vacía. ¡Ah! Dios mío. Recuerdo. Estuvo, lo vi en, en Guanajuato. <ríe> tiene, tiene esta estética mmm, muy, muy como de la corriente de la escuela de Guadalajara. Que tiene que. Está Tanto muy oscura. influenciada por Europa del Este y es muy oscura. Tienen como estas niñas que son un poco malviajosas. Pero si sí, ese tipo de cosas les gusta y aunque no, vale la pena muchísimo conocer el trabajo de Sofía Carrillo, en este caso nominada por Cerulia. Sí, y pues justo eso, que se repite que es constante en las nominaciones porque tienen muy buena dirección de arte... También muy buena este historia. Eso está genial. Para que y, le echen, y, no y es joder. muy interesante, justamente, que las categorías como de desarrollo visual son para largometraje y para cortometraje una sola categoría. Digamos. Sí, como o sea, que están decidiendo: sí. esta es la mejor estética, el Exacto. mejor trabajo de la Pu Puede de competir el desarrollo visual de un corto contra un largo. No hay, en ese sentido, está di diferencias. Uh -huh. ¿no? Y también, eh, igual eh, hablando de México, pues eh, se ha colocado como el segundo país con más nominaciones, eh, solo después de España, sumando 12 nominaciones en general en los premios. Me parece que no, aparecen, en, tienen presencia por lo menos un uno en cada. Categoría, si acaso tal vez en diseño de audio. No Otros si de los presencia. trabajos mexicanos justamente que estamos mencionando que están nominados son los Aeronautas, cortometraje de León Fernández. Sí. Está nominado el famosísimo largometraje de Ana y Bruno Ana de y Carlos Bruno. Carrera que estuvimos esperando durante tanto tiempo. Que todavía no estrena acá. Que en todavía México. no est que, est que, que estuvo en festivales, digamos. ¿no? Todavía un, no tiene su salida comercial. Comercial. Pero ya va a empezar a cosechar premios, esperemos para que. Para que entonces se les antoje más ir a verlos Y está por supuesto la serie de las leyendas uh -huh. De Netflix y Anime Studios Netflix. Que es un caso también muy interesante Para nuestros Sí, industria. que ya hemos tenido por acá invitado a uno de los artistas de desarrollo visual Que ha estado involucrado en, en esta producción Para que le echen ojo no a nuestros programas anteriores Y que las leyendas ya se confirmó Que están trabajando en una nueva temporada Ya yes. okay. es un hecho ok, entonces, muy ahí, buenas noticias es, es buenísimo y esto es justo, esta presencia también en estos eventos es muy valiosa para que ganen o no ganen el premio, puedan atraer más inversionistas, eh, más gente quiera unirse a, al equipo de producción entonces es bastante positivo ver que, que estén figurando en México y hacer eso, la invitación, porque muchas veces eh, in, inscribirse a un festival implica eh, llenar formularios estar, es, es, otro, es otro esfuerzo adicional pero vale la pena lo que te puede traer a consecuencia, ¿no? Tener presencia, esto que tal vez te, te inviten a, a eso, a dar una charla, que estés este, compitiendo, que conozcas otros creativos, que surjan más más lazos, que es justo la, la misión de estos eventos también, ¿no? Empezar a generar ellos, el premio en general, aparte de, de tener toda esta gala y, y entregar premios, pues quieren generar un foro de coproducción también claro. entre todos estos países, ¿no? Empezar a generar vínculos y empezar a, a impulsar más estas... Estas creaciones o estos proyectos, ¿no? Sí, nunca sabemos de dónde va a salir la siguiente gran oportunidad, ¿no? La siguiente persona que figure. Por ejemplo, el cortometraje All You Can Eat. Todo lo que puedas comer es de, de Manuel Pérez y Paulina Galindo. Es el cortometraje mexicano nominado a Mejor Trabajo Estudiantil. ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Paulina? No lo sabíamos, <risa> pero ahora ya sabemos <risa> ya, que tiene descubres. un cortometraje que hay que buscar, que no sé si esté en línea, pero cuando esté, hay que correr a él. Y de ellos, ¿sabes? Sí. Si ganan, si no ganan, no importa. Ya, ya empiezan, a te, empiezan a tener presencia y ya empieza vale a hacer un pena. historial. Y eso está padre, que hasta para el entusiasta que le gusta consumir animación, eh, un buen filtro para descubrir Contenidos claro. interesantes, eh, ya te ahorras esta chama de buscarlo porque aquí ya tienes una muy buena selección. Muchos de estos cortometrajes o largometrajes seguramente todavía no están disponibles porque están compitiendo en todo un circuito, pero pues ya tienes por dónde empezar a buscar o buscar obra previa de todos estos creadores. Claro, muchos ¿Qué? de ellos son artistas consolidados. Y Además, lo que garantiza los premios Quirino es que es trabajo en nuestro idioma. Uh -huh. ¿no? Casi garantizado, casi garantizado. Hay casos, por ejemplo, como Here's the Plan cortometraje sí. chileno, nominado a mejor corto, que está en inglés, pero es eh, vale sin mucho embargo, la pena verlo. para es. inscribirte, si no está en, en español, eh, pedían subtitulajes, eh, claro, todas se, las se puede facilidades ver, supuesto, para ¿no? que lo puedas disfrutar y, y evaluar los jurados que tuvieron. Entonces, está, está buenísimo para que le echen ojo ahí a la, a la lista. Si quieren conocer a detalle los nominados, está en designare.com. En las noticias destacadas pueden entrar y leer más a detalle el número de, de inscritos que hubo, echarle un ojo al video para que se lleven un pequeño teaser de, de cómo se ven todos estos este, contenidos. están haciendo. si ¿sí? cuál es la estética latinoamericana que se está explorando. Cuál es la sensibilidad. Cuáles son los temas que tanto se está haciendo en este continente. sí. Perfecto Pues eh, los invitamos una vez más Que entren a Premios Quirino. Estuvimos por ahí desde hace varias Desde el año pasado insistiendo en que, en que participen Y pues ahí eh, Vengan más eventos, les estaremos recomendando Para claro. que si ya tienen una obra hecha Participen ahí es Se donde. postulen Den a conocer su trabajo, porque si no luego ahí se quedan Guardados y no, y no, no, no, eso está muy mal Y el invitado <coughs> Disculpen el invitado que tenemos el día de hoy justamente participó en un trabajo que está nominado a los premios Quirino. Así es. Y tengo muchas ganas de que nos cuente un poco sobre cómo que... está eso. Entonces vamos a irnos a una pequeña pausa. Volvemos con ustedes. Está usted viendo y o escuchando Animatón. ¡Empezamos! Vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros. Está usted viendo y escuchando Animatón, el programa Animación, Diseño y Multimedia. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Estamos muy contentos. Homero Ramírez, bienvenido. Gracias. Gracias, Bastián. ¿Cómo estás? Gracias. Y pues para eh, presentar a Homero, eh, licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de donama en 2008. Actualmente cursando la maestría en diseño y comunicación visual y el posgrado de artes y diseño de la UNAM. Y bueno, eh, Homero es eh, animador, especializado en stop motion, motion graphics y fotografía. Forma parte del estudio de animación World Domination Arts, colaborador como productor ejecutivo de cortometrajes de animación para IMSCINE y su producción artística se centra en la fotografía de retrato y el paisaje. Ha colaborado como productor, escritor y animador de cortometrajes para cine y campañas publicitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Este, está padrísimo su programa, ya los he visto varias emisiones. Súper, buenísimo. Pues para arrancar, que nos platiques un poquito de tu, de tu formación, de esta parte de tus intereses como artista, como animador, hacia dónde llevas tu trabajo, actualmente qué estás haciendo, hacia dónde se dirige y un poquito de tu background también. Pues mm. sí, bueno, gracias por la presentación. Este, a mí lo que más me gusta, lo que <risa> me apasiona es el stop motion. Este, de hecho, conozco a Sofía, tiene una trayectoria impresionante. Ahorita estoy haciendo el posgrado en la UNAM, estoy levantando un cortometraje. Este, también de stop motion y este, estoy más enfocado ahorita como a la investigación de, de, del background de la historia ¿no? la historia está basada en un códice michoacano de la colonia entonces yo no quería que tuviera esta, esta que, que se quedara corto en toda la cosmovisión del, del, los puebl del pueblo este, prehispánico purépecha, entonces, me dediqué a hacer una investigación, la estoy haciendo, y en base a esa investigación este, hacer todo el desarrollo visual, ¿no? Lo, el desarrollo de los personajes, los escenarios, hasta cómo está filmado, ¿no? Todo bajo esta, esta cosmovisión. Y, es, y eso lo, lo conoces a, solamente pues, leyendo los libros, leyendo las fuentes. Te tienes que clavar algo más especializado, pero creo... Bueno, es algo que me apasiona y, y cuando te apasiona pues, lo, estás con el interés de hacerlo. Y este, me ha gustado mucho ese proceso. De hecho, estoy en contacto con Leo Fernández de Aeronautas y, y este Mutatio. Él me va a hacer las marionetas. Con él vamos a producirlas. Súper. Sí, estoy muy contento de eso. El, eh, estamos planeándolo a finales de este año ya tener todos los diseños para este, viajar a Guadalajara, tener, estar en una estancia ya de investigación y estar con él colaborando en su taller okay. haciendo las marionetas va a estar, va a estar muy bueno. Qué increíble, ah, qué bueno sí. que empiecen a surgir justamente este tipo de colaboraciones entre artistas consolidados, ¿no? Es sí, yo lo conocí a él ya hace un tiempo, yo tuve un cortometraje, este, producido, coproducido, perdón, postproducido por el IMCINE, ganó una, este, con, a un apoyo a la postproducción. Estamos hablando de Esquimal, mi amigo. De Esquimal y este, en, en esa gira que tuve de, de, en festivales, conocí a, a León, conocí a Sofía, este, a, a Carla Castañeda, toda esa... Este, banda de Guadalajara que la verdad hace cosas muy padres este, y con León nos llevamos muy bien este, su corto este, mutatio me gustó mucho sobre todo la, la realización de, de, las, de las marionetas ¿no? están, están hechas impecables él es escultor entonces eh, bueno, ahí vamos a hacer eso y bueno, también hago otras cosas hago, estoy estudiando la, la maestría como ya les estoy diciendo eh, estoy montando una expo de foto de paisaje eh, hago muchas cosas y trato como de unirlas todas. Estoy también con, con Word Domination y también con mis freelance. Este, pero siempre trato como de, de hilarlas ¿no? Siento que todo está como comunicado. Entonces es, es como importante nutrirte de todas esas cosas, ¿no? Como la foto me nutre como la animación y viceversa. Y para crear, para estar siempre como haciendo obra, ¿o? Sí, haciendo, haciendo obra, inspirándote y claro. creando más contenido. Mm. Sobre esto de, de la maestría, ¿cómo, ¿cómo sobrellevas justo estar desarrollando un proyecto y la parte comercial? En la parte de la maestría, ¿qué tantos apoyos recibes para este proyecto que vas a producir? ¿O ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo estás En la maestría, este, estoy ahorita becado. Toda, uh -huh. ese, toda esa beca que, que me da la UNAM, este, la estoy reservando para hacer la, la preproducción justamente la realización de las marionetas que son, van a ser cuatro, tres articuladas uh -huh. este, totalmente y unos seres ahí extraños este, que todavía está en proceso de desarrollo. este Pero sí, la realización de las maquetas, etcétera, ¿no? Todo eso es, es costoso y armar esa carpeta de preproducción bastante bien y es para poder buscar un, un apoyo en la producción, ¿no? Ya sea... En, en Pixelatl, o puede ser también con el IMCINE, ¿no? En este claro. caso, eso, eso me parece muy interesante, justamente. Eh, escuchar un poco tu opinión sobre este mundo de los cortometrajes y de la financiación estatal. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué tanto eso no es insuficiente, eh, según tu experiencia, digamos, lo que el IMCINE aporta? Cada año apoya nada más que tres cortometrajes animados. ¿Es eso realmente? ¿Eso podemos sostener una industria nada más de esa manera? ¿O cómo, cómo lo sientes? Pues eh, yo ahorita estoy. Bueno, terminé. Estamos terminando de colaborar con eh, Federico Gutiérrez. Él está haciendo un. Bueno, él propuso una, un cortometraje de, de 2D. Lo estoy produciendo con él. Yo soy su productor ejecutivo del IMCINE. Este, está quedando muy, muy bien. Y he tenido la oportunidad también de ser jurado este, con el Imcine en, varias, en algunas convocatorias. No quiero decir varias, en algunas convocatorias. Y mi punto de vista, bueno, teniendo esto en contexto, mi punto de vista es que es muy importante que el Imcine dé estos apoyos, pero también es muy importante que la gente los conozca. Este, justamente con el, el equipo de, de jurado que tuvimos este año, el, bueno, el año pasado, Vimos que bajó mucho como que la, el, la entrada de, de, la de proyectos, la participación de proyectos. Hmm. este También tiene un poco que ver con cosas este un poco burocráticas, de que la gente no acata exactamente la convocatoria. Por ejemplo, les piden que sean anónimos y ponen su nombre. Y pueden ser, este por eso hay que que hacerlo bien, ¿no? Hay que poner hay que como a prestar bien, atención claro. y dedicarle lo que decíamos hace ratito antes del corte, que inscribirte a cualquier proceso, pues por más burocrático que sea y tedioso, pero hacerlo no, si llevas a dedicar ese esfuerzo y esa energía, hacerlo muchas bien, veces claro. quedan desacreditados o quedan expulsados o, o no los aceptan porque no llenaron bien tal cosa, no leyeron sí, las letras chiquitas o, o se Así esperan es. al último día para pedir el apoyo. Pero mira, es importante que la gente los conozca, que aplique a, a esto. Y a mí me parece un, un apoyo excelente de, de, del, del fest, de IMCINE, porque no nada más se queda en darte el dinero para que lo produzcas, sino ellos se encargan de toda la distribución del corto. Entonces tú puedes, como director, este, armar una ruta de, de, pues sí, de festivales a donde quieres que entre, y eso, eso, eso va incluido con, con la, esa parte, o sea, haz de cuenta, el IMCINE te da 800 mil pesos para que hagas tu cortometraje, pero todo el dinero de, de distribución va por cuenta del IMCINE, ¿no? Entonces mm. sí, sí tienes una proyección una muy plataforma. importante, uh -huh. una plataforma muy grande, que ahí de ahí ha de, de salido toda la escuela de Guadalajara, ¿no? Claro. Este, ellos, a mí, mis respetos, porque año con año... Este, o no es uno, es otro, están produciendo y están haciendo cortometrajes ahí. Y es la oportunidad también a ti como autor de hacer algo este, fuera de lo, de lo comercial. Sí, ¿no? de los intereses comerciales. Y fuera de cualquier atadura creativa, porque tú pones tu proyecto, obviamente tiene que tener, debes de llenar ciertos lineamientos, debes de acreditar de que eres capaz de producirlo, que tienes la capacidad técnica de producirlo, que estás contando algo redondo, no algo interesante y eh, si eres seleccionado no tienes ataduras de que tiene que lucir así o tienes que ser este target como puede haber en otras convocatorias, ¿no? Este de que algún estudio muy grande te diga no, yo, yo estoy buscando en esto en específico, ¿no? Que no te tengas que, te que cuadrar. Que te un estilo. Que te pongan un estilo. Obviamente las cosas comerciales todos sabemos que así se manejan un poco, pero esta es la oportunidad de tú como artista, o como autor, hacer algo de que tú tienes el control total, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno. Y rápidamente, en comparación a otros países de Latinoamérica, la verdad es envidiable el apoyo que se le da. Aún así... Este, cada año se van recortando o sea, recort los, apoy los apoyos, ¿no? Sí. Antes era un millón de pesos, ahora son 800. Pero esto también es importante, este, por eso tienen que aplicar siempre, ¿no? Porque si aplican menos gente, también el gobierno dice Dicen, no, pues a la gente, gente, no gente no le interesa, no, no, no le vale la interesa, hay la que claro. recortar. O por ejemplo, este año nada más producimos, como dijiste, no, nada más producieron tres. Este, ¿para qué les damos tanto dinero, no? Entonces. Nosotros como, como creadores tenemos que empujar este y que, que las convocatorias se llenen, hacer buenas propuestas. Claro, este, que se den cuenta de que es una necesidad realmente de la gente. Sí, y sobre todo acatar como las reglas, ¿no? Es, es como <ríe> leer muy bien sí, la como convocatoria. como bien, Porque eso es lo eso, peor, ¿no? Que tengas un buen proyecto y que por un error... Este sí, te labor, metan algún penalti y, y, y ahí, no? por ejemplo, ¿hay algún tipo de retroalimentación de parte de Incine? O sea, si tu proyecto no lo aceptan ¿Cómo sabes si es que pusiste mal un dato técnico o si no les convenció lo que estabas en proponiendo? En mi experiencia de este, de este año eh, me invitaron a participar en el MICA, que es el mercado de la industria del cine y audiovisual Ahí se invitaron a los proyectos ganadores y se eligieron a uh, uno o dos de los que casi estuvieron por uh, tener el apoyo mm. y hubo una retroalimentación por parte de, de directores, de productores por ejemplo estuvo este, Mara de, de Flaminguetes este, dándoles como un coaching de, de dirección yo estuve en apoyándolos en la producción este, preguntas que tenían, dudas que tenían en la producción este, hubo guionistas, este muy, muy buenos de la industria de, de este, del cine, también apoyando, revisando sus guiones entonces, si sí hay esta retroalimentación este igual es un poco difícil hacerla tan abierta, pero creo que estas, estas, estas acciones se están empezando como a hacer y ya es muy bueno tener la retroalimentación, ¿no? Sí, claro. porque es la única forma de estar, de mejorar, ¿no? Sí, uh -huh. lo mejorando, que tengan todo este pues apoyo, gente que ya tiene experiencia los nutra y les pueda decir cuáles son sus áreas de oportunidad Claro, sí, claro y hay un compromiso por no dejar solos a los autores, ¿no? Es como de, ahí tienes tu bombita de dinero y haz lo que puedas con él, no. No, no, no es así para nada. De hecho, pues es dinero, te, tenemos que estar conscientes que es dinero público. Claro. Entonces eh, el Imcine, este, por eso te, se apoyan con los productores ejecutivos, este, en este caso yo estoy supervisando que el dinero se se gaste adecuadamente, que contraten a gente Capaz. Cap ¿no? Capaz. Si sí hay chance como de este fogueo de la gente de que, de que apenas va empezando y que, que le puedas dar algún alguna labor este sí. como un animador que va empezando, ¿no? Midiendo las responsabilidades, ¿no? Claro, y viendo... Pero hay escenas que necesita un animador senior, entonces tienes que... No, o sea, no puedes aprender a <risa> animar haciendo el corto, ¿no? Claro. Tienes que entregar un producto de calidad. Y también esto es esperado en festivales internacionales. Sí. Este te vas a la, la cara animación. De de México, Ajá, ¿no? la animación mexicana sí. es muy... Sí, es el muy Instituto Buscada. Mexicano de Cinematografía pues tiene que claro. dar trabajos que le el nombre del país, ¿no? Como claro, es, es también un poco nuestra responsabilidad ahí como, como creadores este y a, a los estudiantes de animación, pues sí, entregar proyectos que, que suban el estándar y que empiece a, a ver esta, esta industria, ¿no? que después de un trabajo de autor te puedan llamar para hacer algo un comercial, trabajo comercial. Que si sí, ya sea algo que, que sea comercial, que sí. sostenga ese estudio, ese artista. Claro, claro que se alimentan mutuamente eh, el ingreso económico del capital privado no con el estatal, y entonces eso va formando realmente una industria que funciona. Y hablando de poner el nombre de México en alto frente al mundo, estábamos hablando de los premios Quirino hace un momento y tengo entendido que Arqueoastronomía Maya es un proyecto del que participaste. Sí, este, participé en este proyecto, la verdad muy, muy padre, es un formato que yo nunca había trabajado. Este, en este proyecto nos invitó a participar el Planetario de Cozumel, hicimos un, un proyecto para, en formato Full Dome, que el formato es, es muy padre, es para planetarios, y a lo mejor para, en, el, en, la, en el imaginario de la gente los planetarios ya ni existen, ¿no? Es un poco como, de hecho a mí cuando me invitaron este, a participar, es, decía, oye, pero los planetarios... ¿En dónde? ¿En dónde o cómo, no? Pero bueno, la tecnología ha llegado a todos lados, y en este caso los planetarios se proyecta, con ocho o más proyectores hacia este domo, entonces puedes proyectar lo que sea, ¿no? Lo interesante es el formato, que es circular, y esta sensación de inmersión que tiene, eh, estar en ese espacio, que es una cúpula enorme, estás recostado y ves como este, objetos se acercan, se alejan, es, es muy impresionante, es, es algo diferente al, al 3D con visores, al, al VR también, este... Sí, es totalmente pues, un formato es, único. ¿no? Es un formato único, sí, es, es importante que vayan. Y ahorita está de hecho en el papalote, o se podrían dar una vuelta okay. este, a, a, a verlo. Que está vayan los jueves de adultos, hay en, en particular el papalote tiene una activación que los jueves en las noches tienen reservado como el espacio para que saliendo de la oficina puedas ir y, y disfrutarlos, porque por lo general bueno el papalote está orientado a, a funciones para niños, no es el papalote, papalote el del niño. niño pero Acá que tengan un espacio más adulto, entonces ahí aprovechar que jueves eh, vayan ¿no? a nuestra audiencia por lo general, pues ya, mayores de edad pueden, pueden aprovechar Buenísimo. eso, y pues este curioso de lo que decías de los planetarios que, que la gente como que no los tiene tan presentes, pero justo en, en, en México es un país que tiene muchos muchos muchos planetarios, ¿no? en varios estados tienen muchos, inclusive en, en Cozumel tienen más planetarios de los que hay a veces en, en otros países, ¿no? Tienen ah, tres planetarios. Entonces, de hecho, ese es... planetario de Cozumel es 3D, o sea, podrías hacer... Aparte de esta ah, sensación inmersiva... Vale. Estereoscópica. Estereo, estereoscópica con... Con Claro. El... Entonces, es, una, es, pues, es un formato diferente, este, donde tiene otras posibilidades, ¿no? Es como un, el mapping tiene sus posibilidades el VR tiene sus posibilidades y esto está, también es muy, es muy interesante, está padre. Sí, ¿Cómo, que, cómo adaptas esa narrativa al formato, ¿no? Y que, pues justo en Quirino en está participando en una categoría que se llama innovación y estaría interesante ahí ver qué otros proyectos hay, qué, qué formatos se están explorando, porque Exacto. estaba muy abierta la, ahí la convocatoria que hubiera proyectos de videomapping, de VR, de videojuegos y cómo las mm. narrativas de animación bajan a, a estas estas pues llamémosles nuevos formatos que, que, ya, que, ni que, que nuevos, ya ni tan pero... nuevos, pero justo innovar sí, en no. la forma en cómo los aproveches, porque justo aquí este proyecto de astronomía bueno, es una difusión científica, pero podría tener muchas aplicaciones este, más, ¿no? Podría ser un show audiovisual. Hemos hablado de Muteg aquí en, en programas anteriores, y, y a, cuando es MUTEC siempre aprovechan el, los domos aquí de la ciudad para también mm. proyectar shows, shows con música, shows eh, de diferentes tipos de arte visual. Entonces, Otro está, está padre esa, esa categoría para también salirnos como de la caja tradicional, convencional de lo que es una narrativa de animación y ver otros otros formatos. Sí, de hecho, Quirino, la la, la categoría en donde estamos es, es nuevas tecnologías entonces uh -huh. este, o nuevos formatos. Entonces, sí, no es tan nuevo, pero la sensación sí Pero, es diferente. Sí, seguramente eh, formatos alternativos Alternativo. tal vez sería más apropiado, ¿no? Claro. Salir, uh -huh. o sea, justo, no, no pensar nada más en... El formato la, de cine, ¿no? Ajá, que, exacto, la como, cajita. ¿no? Claro. Sí, pues eh, justo, y cómo eso desemboca en que haya más, más producciones, ¿no? Explorar esos formatos que no se habían hecho aquí en México, es, proyecto del formato Paradomo, al menos es la primera producción 100% mexicana de animación mm. para, un, para un planetario que eso es como algo que hay que se destaca de ese proyecto porque en general los planetarios de aquí en México consumen contenido que, que compran licencias de, de otras producciones hechas sí. en otros países y sobre todo en el tema de la astronomía hay mucha presencia de las culturas que, que hay acá en México y eran producciones ya había películas de los mayas pero hechas por otros países no, no. Entonces eso no, es, es importante es como... de, de rescatar, que, que es una producción 100% de animación mexicana. Y Por... todo, la música, el arte, la investigación, todo es gente mexicana. Qué bueno, sí, sí, qué bueno, porque no hay nada más triste que vengan de fuera a querer explicarte tu propia cultura. Sí, ¿no? sí, que venga un europeo, que venga a un a gringo eso. a decirte, sí. ah, los mayas decían esto. Y... Que vengan a hacer coco. Sí. <risa> Exacto. Bueno. Poco. Y un dato curioso es también, por ejemplo, hablando, retomando lo que decía Jesús, este vinieron a darnos una capacitación para para hacer este, para hacer este formato, ¿no? Porque es un formato diferente, las dinámicas de animación son diferentes y este los renders son más tenemos que es un reto tecnológico es un, también. Es un rato tecnológico, Gran, ¿no? Los renders son más más grandes, entonces. Cuando, es un dato curioso, cuando nos vino a dar esta, esta asesoría, esta capacitación, nos preguntaban que cómo, nos, cómo íbamos a hacerlo, ¿no? Nos, pues con nuestras computadoras. Y se decía no, es que no van a poder, no van a salir, ¿no? Obviamente sí, tuvimos que comprar este, computadoras para render, etcétera. Pero, Pero de algo... primera impresión era una apuesta que. Y, y que es algo que también se destaca mucho en mexicano. Claro. Siempre el, que ha habido foros este, internacionales ¿no? de producción, es eh, un comentario recurrente que he oído eh, de colegas que viajan a otros países, van y les platican cómo se hacen las cosas aquí en México. Se sorprenden como por también esa creatividad de. ¿Cómo haces algo con, con menos? Claro. ¿No? Porque acá en este caso, el, el, digamos, la inversión tecnológica tenía que ser muy grande y no, ha, pues, no existía ¿no? ese presupuesto para llegar a la cantidad de procesamiento de cómputo que se necesitaba y por dónde le, le llegamos. ¿no? Compensa con ingenio. Uh -huh. Claro, y es como también este, la imaginación, no, la creatividad como para resolver esos problemas es, es muy bueno. Sí, es y pues aprovechar y eso ¿no? justo sí. a, hablando de ese tema, pues hacer la, la mención ahí de de que todo el equipo de World Domination Arts está abierto justo a también a estar dando eh, consultorías y capacitaciones eh, alrededor de ese tema que hace poco eh, Sae a, a cierre de año también organizó un evento que eh, fue con Pixel Atl. Y se abrieron por ahí unos talleres y hubo acá talleres gratuitos. Entonces, para que siempre estén atentos, re, retomando aquí el tema de, de SAE, de Pixelatl, de todos estos foros, checando porque hay, hay talleres, hay ofertas, algunas, inclusive esos talleres fueron, hubo uno abierto, ¿no? De narrativas para, para nuevos medios que se, se patrocinan ¿no? Acá por, por SAE, por Pixelatl. Entonces, para que estén atentos ahí a las a las redes Claro, de, muchísimas actividades, nada más hay que que hay, a, a buscarles, a es, es estarle ahí rascando, buscando y pues regresando, ¿no? A lo de los premios Quirino que nos abre, nos abre la la, pues, la ventana a descubrir que existen estos, estas presencias que pues, si no, no nunca se entera, como decías hace rato, ah, este estudiante, ¿quién es? No, pues ni idea, pero ya que le, ya dan, le dan un poco de exhibición ya te enteras, ¿no? De que gente está haciendo diferentes cosas y pues, pues ahí empezar a acercarte o a enterarte o a Aprender, ¿no? Que Super es, estaría buenísimo ese tema. Pues eh, podemos seguirnos con nuestra sección de sí, muchísimas gracias, Homero. Gracias ah, por ustedes... aventarte al chapuzón de echártelo en vivo. <risa> <risa> este, no, ahora ¿no? Es, usted Está padrísimo su programa y mucho éxito. la verdad Muchísimas gracias. Sí, sí, También es. muchísimo éxito en tu proyecto. Esperamos pronto poderlo conocer. Que aquí lo oyeron primero. Ahí, exacto. <risa> aquí <risa> se enteró usted, Homero Ramírez, su nuevo cortometraje en animatón. ¿Ya tiene título tu proyecto? Sí tiene título el guión, pero no lo quiero todavía, ¿no? no, quiero okay. quemar, no quiero para que no se... Pues cuando haya más avances estaría <risas> buenísimo que, que regresara. Sí, muchas en... gracias por invitarme, claro. Mm. Yo encantado de venir y compartirles. Sobre todo cuando estén las marionetas, ¿no? Igual estaría bueno venir con León. Uh, y, yeah. este, estaría nos... bueno. Que nos cuente un poquito del proceso sería súper interesante. Sí, estará muy bien. Gracias. Sale. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Homero Ramírez. Antes de, de, de despedirte, cerrar tus redes, para A que mis la redes. gente te contacte, claro, te claro. pueda seguir haciendo preguntas. Estoy en Instagram como homero-ramírez y en Twitter como homero.art. ¿Y sitio web? Y sitio web es eh, www.homero-ramírez.com. Ahí pueden checar y mandarme mensajitos, lo que quieran. Suave. Perfecto. Vale. Nos vamos entonces a un corte y regresamos con las últimas noticias. Saludos a todos desde Pixelato. Estamos aquí en Flor de Mayo. Acabamos de terminar el taller de, de Café Con. y Estuvo muy divertido. Pude compartir con, con ustedes algunas de, de mis experiencias trabajando en Gravity Falls y en Mickey Mouse. Y ahorita les estoy dibujando una Mabel para los fans de Pixelato. que después de cierto tiempo ya con la práctica se te da muy natural pero hay algo en particular que se va siempre tener en consideración cuando estás trazando a los personajes. Como artista de storyboard pues nos acostumbramos mucho a dibujar los personajes porque los dibujamos constantemente de una manera rápida entonces creamos como lo que llamamos el shorthand de una manera que te viene muy natural y no tan detallada. Eh, trazar a los personajes, entonces a mí Mabel me, me sale muy natural. ¿Un consejo para la gente que quiere empezar a desarrollarse, a hacer carrera en, en storyboarding? Yo lo que les recomendaría, lo que he aprendido mucho para la tarea de storyboarding ha sido aprender a, a escribir guiones y a la vez este, aprender a, a editar su propio trabajo. Yo recomendaría mucho que, que tuvieran esas dos experiencias para entender todo el proceso de, de la animación. Escribir guión ayuda mucho para entender la estructura de la animación y entender a los personajes y saber desde un principio si va a funcionar o no. ¿no? La tarea de la edición, ahora sí que después que has terminado el trabajo de storyboarding, te ayuda a ubicar si algo funciona o no eh, de una manera visual, ¿no? En lo que es el animatic. El animatic es la, es la secuencia de tus storyboards poniéndolos como como con sonidos y efectos especiales y a lo mejor con una voz scratch que no tiene que ser la voz final pero te ayuda para poner eh, lo que es la, los tiempos correctos de lo que va a ser la animación entonces yo recomendaría esas dos cosas editar y, y escribir guiones y también crear sus propias historias lo que más se disfruta de, de trabajar en este tipo de proyectos? Lo que yo más disfruto de hacer storyboard es que puedes influenciar varios aspectos del producto final, como son el diseño, eh, el performance de los personajes, eh, los escenarios. Ahora sí que hay, mucho, hay mucha creatividad y también puedes eh, explorar muchas ideas. Es lo que yo más disfruto del storyboarding. Hace 11 años que me mudé a los Estados Unidos para, para estudiar una carrera de animación en Calax eh, que dura 4 años. Mi experiencia ahí fue muy buena porque pude conectarme con muchas personas apasionadas de la animación y, y ahí fue como empecé a entender un poco más de la industria. Eh, yo recomendaría que empiecen a formar su círculo de amigos, que se apoyen el uno al otro, que hagan proyectos y que se den críticas honestas ¿no? de su trabajo y, y ahora sí que ese grupo va a ser lo que los va a guiar hacia adelante. Tú, tú apoyas a tus amigos y ellos te apoyan a ti. estamos de vuelta, eh, acabamos de charlar con nuestro invitado que fue Homero Ramírez animador stop motion y también que nos platicó de lo que está sucediendo en ImCine. si sí, se lo perdieron Buenísima van a poder ver por supuesto la plática después se eh, va a quedar guardado este video en Facebook, entonces si nos están sintonizando apenas en este momento regresen a ver lo que se perdieron Chéquenlo y estuvo buenísimo y pues estuvimos hablando de también en nuestra sección de noticias de los premios Quirino, un poquito de cómo hay que aplicarse a la hora de inscribirse, de hacer este, atender estas convocatorias de manera oportuna, a tiempo. Y ahorita pues para continuar con estos temas, hablando de convocatorias. Hablando de convocatorias, una muy buena y que se acaba de liberar y que más les vale que si les interesa se apliquen de una vez o inclusive desde antes, ya podría estar cocinando las convocatorias que vienen porque a además años, es ¿no? una convocatoria regular sí, ¿no? convocatorias anuales y en este caso estamos hablando del Ideatun 2018 que es eh, concurso que busca series animadas, una convocatoria que ya lleva varios años corriendo, que ya ha demostrado resultados eh, de bastante impacto, ya contenidos que han sido comprados, publicados coproducidos entonces, eh, échenle ojo a Ideatun eh, 2018 para que entren a la página pixelatl.com a revisar bien, bien las bases, porque inclusive si ya participaron en años anteriores y no quedaron seleccionados, hay ciertos criterios que puedes seguir participando si ya puliste tu, tu proyecto y quieres seguir ahí o buscando una oportunidad de, de hacer realidad tu serie. Es básicamente, si sintetizamos qué es Ideatun, es presenta tu idea de una serie y te vamos a conectar con la gente que sería capaz de, de llevar esto a una realidad. Estamos hablando de televisoras, de productoras de contenido como Cartoon Network, eh, Disney, han traído ejecutivos de todo el mundo y gente experta para, tanto para nutrir a los proyectos como para pues, darles, eh, publicarlos o, o hacer algún acuerdo un po, un comercial. Un poco cómo funciona el asunto es que tienes que armar lo que ellos llaman una Biblia. Uh -huh. Una Biblia es un documento en el que presentas cuál es la sinopsis de tu idea de serie o largometraje, cuáles son un poco los personajes, cuál sería el argumento de algunos de los capítulos, pones un poco el trabajo de arte y todo eso te va a servir para venderle a unos inversionistas, digamos, el proyecto que idealmente lo va a tomar una cadena, te van a dar dinero, lo vas a poder levantar. Y lo que Pixelatel acentúa y me parece muy interesante es que están pensando siempre y lo menciona en la convocatoria varias veces, en, en la idea. Lo que les interesa es conseguir una idea que sea muy valiosa, independientemente del autor, independientemente de con cuánta experiencia llegas mm -hmm. y de dónde saliste. Puede ser un amateur, un estudiante, un profesional desde hace 40 años, no importa. Lo que están buscando es, es algo que, que sea novedoso, que sea fresco, que sea muy atractivo y hay distintas etapas, digamos, eh, ¿Sí? por... Primero envías tu carpetita. Si les gusta, hay un número de seleccionados, seleccionados. que se van a un bootcamp. Un bootcamp, un, un campamento de entrenamiento tal cual. Eh, tiene sede el equipo de, y el festival de Pixel Art en Cuernavaca. Ellos organizan desde el año pasado, que fue el primer bootcamp, una serie como de jornadas de capacitación, ya muy enfocadas, porque lo que ellos descubrieron es que, ok, tenemos buenas ideas aquí en México, se han presentado ejecutivos, pero tal vez todavía flaqueamos como en ciertas áreas y vamos a traer profesionales súper pro pero si sí se traen así al director, creativo, top, top. al guionista y, y atendiendo también cada año van ajustando dependiendo de las necesidades de ver qué está flaqueando en esto guiones, diseño de personajes y traen diferentes personalidades a, a dar estas jornadas de capacitación, ¿para qué? para que estos proyectos por así decirlo, como meterles todavía una inyección extra ahí de meterlos en esteroides para que lleguen al idiatún a la cumbre que se realiza a la par del Festival Pixelátil que es donde ya es el concurso entonces ahorita si ustedes eh, tienen un proyecto, elaboren eh, bien su biblia. Hay muchos recursos y herramientas en las redes de pixedati.com en su Los, sitio y de Atum Bytes. Uh -huh, que le echen ojo para que vayan viendo qué, eh, qué qué pueden mejorar su proyecto, le den formato. Cada año la competencia se vuelve más pues más reñida porque vienen gente que ya lleva dos, tres años intentando y está padre eso que la gente no lo suelta, no sigue, sigue, sigue. Claro. empujando sus ideas, o hay gente que no este, a lo mejor no se le acaban las ideas pero les falta por acá tener cierta cosa y también lo que han hecho mucho en Ideatun que lo vi muy presente el año pasado fue que ya no solo es el artista de animación sino que ok, ya es el, el estudio de animación colaborando con estos guionistas con estos escritores, con esta gente de armar realmente esto un equipo multidisciplinario ¿no? porque claro. muchas veces creemos que somos el todo lo puedo y soy el diseñador y mi eh, diseño de personaje ya es lo máximo y todo, y no nos no abrimos a tener todo esto a nutrir nuestro proyecto ¿no? de, de diferentes voces y diferentes profesiones. Sí, si sí, tienen la oportunidad de conseguir gente que quiera colaborar con ustedes, que sean especialistas en distintas áreas y van juntos con un proyecto. Tómenlo en cuenta y, y, y háganlo, pues. Y si están solos, si no conocen a nadie, háganlo de todos modos, pues tampoco mm. dejen que solos. Sí, los... no, háganlo y. Les y quite la motivación. Eventualmente van a, a terminar conociendo gente, que es lo padre de estos eventos, porque te llevan a este bootcamp donde, forzosamente, hemos platicado también en, en episodios anteriores que tal vez como artista, creativo, tal vez eres un tanto solitario y eso, pero realmente ya integrándote a una comunidad. Pues, aunque trabajes en solitario te vas a contagiar de todas estas ideas, de todo este conocimiento y que constantemente también de una parte del bootcamp, inclusive a los ganadores los llevan a misiones comerciales a diferentes países, a vamos a ir a conocer este a estudio, Quebec, a ver California, con quién, que aprendes, que vamos a coproducir y pues Pixel Atlas sí se ha convertido a lo largo de los años ya en esta presencia que, que le da cara a México Referente respecto obligado, a animación y que realmente con ese interés de conectarse, conectarse con otros países, con otras este, festivales, otras presencias que están también en desarrollo para irse de la manita y irse empujando y pues ya hay propiedades que han surgido de este concurso, ahorita hablamos, la edad no es un Ahí no es un, un impedimento. impedimento para nadie. Este, La convocatoria está abierta a toda Latinoamérica. Antes era exclusivamente solo para México y ahorita hasta dijeron, pues bueno, vamos a... ¿Por qué, a, por no? qué no? Que de hecho... Si tenemos a los quirino y estamos uniendo este continente, vamos a unirlo también Vamos a hacer Atún. esto crecer y bueno, se seleccionan 10 proyectos finalistas. Está ese bootcamp para que le echen ojo ahí también eh, de los contenidos que han traído y de la eh, cobertura que hemos hecho a lo largo del año pasado. Eh, pueden echarle ojo a, a ahí algunas opiniones De gente que trajeron para el bootcamp Algunas entrevistas y, y Igual mesas de discusión que, que grabamos En vídeo y que, que esperamos poder seguir haciendo ese contenido echenlojo ojo En, en designario.com ahí pueden encontrar De este contenido y sobre todo Puntual así rápido las noticias de va a venir esto Esto, esto, ahorita estamos viendo acá en Video World Un poquito ese contenido Pues para que se animen Y, y que se aprovechen todos estos apoyos ¿no? Que sí. decía Homero hace rato, pues luego ni te enteras y pues a lo mejor tú ya tienes un proyecto desarrollado y si acá existe la oportunidad de que si tu proyecto es viable, pues te van a dar un, un apoyo para seguirlo creciendo o para hacerlo realidad. Sí, porque justamente, eh, como decías hace rato, creo que el encanto es que Ideatune es una de las convocatorias más completas que yo conozco, digamos, uh -huh. donde, está, donde se beneficia todo el todo aquel que participa. Se va a llevar algo. pues No es nada más el asunto de... De 100 gentes y solamente el que gana al final le dan un dinerito Y él y los demás perdieron su tiempo, seis meses mm -hmm. No, todo aquel que esté ahí va a hacer conexiones con los otros participantes Con los, gente de la industria que venga a darles charlas Entonces puedes armar tu proyecto y que en teoría no quede Y sin embargo vas a poder enriquecerte muchísimo como autor y como como creador, creador como artista, como, o sea, sí, láncense, ustedes láncense. ustedes sí. pónganse locos, es más me voy a poner loco yo a también a escribir proyectos, ¿sí? Y que ni, ni, ni, ni siquiera habíamos mencionado, o sea, incentivos, hay, hay varios este de entrada, si, si ganas, te ganas un, un apoyo para, para producir el piloto para animar unos minutos, 30 segundos. Mm -hmm. Ya ya se vieron un poquito cada más vez modestos se este se si de se cuenta que era esa, un episodio, ¿no? Exacto, me parece que la cantidad de dinero es la misma pero, pero ya están viendo tal vez más realista para exacto, okay, ¿qué, eh, se qué se puede sacar se puede hacer con esos presupuestos o con e esos incentivos y que aparte bueno pues no esperes que todos lleguen y te resuelvan todo también en estas misiones comerciales o el mismo pixelate el mismo idiotón todo lo que está pasando en redes es, conéctate con más gente oye cono conoce gente que tal vez podría apoyarte con infraestructura con talento y al inicio no, si es un tanto una apuesta una inversión de tu parte de tu tiempo de, de tus ganas pero pues irle buscando también si ustedes participan en el idiotón inscribiéndote y es genuino que, que quieres participar y todo esto por lo general me parece que te dan un acceso a, a, ah, a sí. conferencias sí, se, adicionales si el trabajo ¿no? es de calidad aunque no sea seleccionado te beneficia con un pasaporte un... ¿no? Ajá, exacto. entonces eso está está buenísimo y pues que no dejen pasar esa, esa oportunidad de vincularse con otros creativos que se ha hecho ese networking real no que tú ya lo ves de ah pues ahora quedó seleccionado no sé tal artista de otro país que está colaborando ya el cinema Fantasma ha sacado contenidos ya para colaboraciones internacionales con Cartoon Network y con otros. Sí, arenas, ¿no? entonces este y si de Atún no es para ustedes, eh, Pixelatel siempre abre un montón de convocatorias, las van sacando a cuentagotas. Sí, viene ¿no? el concierto que es para este, cómics, cómics eh, también DMX, tiene de videojuegos. para videojuegos, showroom. El año pasado tuvieron para apoyar un cortometraje de México que se ganó Juan José Medina. Ok, este, o sea, sí, una hay cortinilla de Televisa, del Día de Muertos. O sea, Están tratando de conectar todos los puntos. ¿no? Están ¿no? Entonces redes. atentos a sus redes. Eh, de nuevo la invitación, transdesignar.com también está ahorita en nuestras noticias destacadas. Y pues hablando de todo este tema de comunidad, podemos pasar ahí a los comentarios, revisar qué... ¿Qué Exactamente. dice la gente? Vamos a ver si este asunto de irnos en vivo dio frutos. De que dio frutos, dio frutos. Pero vamos a ver los frutos inmediatos. Cuéntanos Okay. Un poquito, pues Jesús, acá nos, la nos platica o nos, nos comenta Paprika Games, dice qué opinan de los animes de Netflix. Eh, ah, y preguntas ahí Eso nos va a tomar eh, más tiempo Yo Se creo, pueden desarrollar ¿no? Hace, hace un par de capítulos, me parece O el, el, el pasado, no Recordaron, recuerdo Estaba ¿no? hablando de Devilman Cry Baby Que está en Netflix en este momento Me parece muy interesante que Netflix esté produciendo Contenido de anime mm -hmm. pues, No, Es un poquito contraintuitivo de, Ah, son gringos, pero es japonés Pero no, pero no sé qué pero, pero ¿por qué no? ¿Sabes? El, el anime nos gusta en todo el mundo porque no se puede producir en todo el mundo. A lo mejor vienen los japoneses y me pegan, igual que yo les pego a los de coco. Pero... Está, está bueno que abran ahí. Bueno, su, de quien... hecho, están empujando ahorita, sacaron como de campaña, le pusieron Netflix anim, en Facebook. Ahí hicieron un canal ah. para que la gente que está más orientado, que le interesa mucho el anime, sepa que hay dentro del catálogo de Netflix relación con anime, y yo creo que ellos van a empezar a, a traer más contenido, que de hecho estrenaron Godzilla, eh, sí. creo apenas, y un es anime. un estudio de animación que ya un tiene anime. producciones eh, publicadas en esa plataforma, que está Knights of Sidonia, y Aijin, que son dos animes que tienen ellos, que es esta técnica de anime. 3D, pero que luce con la estética 2D, que les mm. echen ojo, está interesante verlos, por lo general pues el anime siempre destaca por su realización, ¿no? Son es que atrevidos. Tiene ese cliché de, de las explosiones y de la exageración, pero por lo general siempre son eso, son muy atrevidos y está padre también como empaparse de, otro, pues, de otras culturas y de otra forma de hacer animación, ¿no? Claro. Que ellos siempre los este, están eh, en el dicho, catalogando con sus ojotes y sus pelos de colores. Pero, Ay, pero... hay toda una lógica atrás de toda esa sí, no, producción. No es gratuito y, y, y hay algo como muy interesante también en el hecho de que culturalmente la obra de, de una zona, pues, porque no solamente es Japón, toda sino también una, hay una región, influencia Asia, ¿no? coreana y China, sabes que uno lo puede uno identificar inmediatamente y decir eso es de allá que no nos sucede necesariamente en México. Tenemos demasiadas influencias de pronto siendo otros lados y nos falta encontrar nuestra propia voz. Uh -huh. ¿Qué otros comentarios? ¿Qué más tenemos, tenemos por, ahí? por ahí? Tenemos, este dice Dani R. Guainate Ordóñez, dice, ¿qué opinan de la película Coco? Ah, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo nos para podríamos eso. Podríamos extender mucho ahí. Estaría <risa> padre un día tal vez dedicarle un rato a platicar de este tema de, bueno, no sé si sea el moro o la curiosidad de alrededor de... Hablar de un tema, de una película de temática mexicana Pero que está produciendo es, es una ¿no? polémica todo? gigantesca Hablamos Todo el mundo ha hablado muchísimo de eso Y para hacerle justicia al tema Creo que lo tenemos que hacer con un tiempo y con preparación Lo que yo le voy a decir a Dani Dani es una seguidora habitual de mis redes Y me dijo que iba a estar haciendo un examen Mientras me escuchaba, yo le voy a decir ve Dani, a hacer tu examen. ve a hacer tu examen Muchísimas gracias por estar aquí Pero no quiero que repruebes por culpa de Animatón sí a, a, Por gracias. eso en retransmisión lo pueden ver, ¿no? Eh, Paprika Games dice: ¿Cómo se llama el invitado? Fue Homero Ramírez. Eh, para repetir, Homero Ramírez Tena, homero son sus redes para que le echen ojo si lo quieren contactar, seguir la conversación con él. Que lo contacten. Dice Adriana Luna: Qué bonita es la animación y una carita feliz. Qué bonita es. Claro que sí. Y también tenemos comentarios en nuestro portal. El contenido también se retransmite y se publica en las redes de Signare Media. Tenemos comentarios de la comunidad. Mariana Cabral, que fue nuestra invitada hace un par de ediciones dice, gracias por la invitación chicos cualquier duda de Adobe aquí estamos, entonces Mariana, arroba Mariana Cabral MX embajadora de, de Adobe aquí en México, la pueden abordar y preguntarle todas las dudas que tengan de, de Adobe, ella se dedica a eso. ¿no? Y asúmense al programa, me parece que y fue echen... el número 7 donde estuvimos platicando con ella, y nos mostró algunas de las funcionalidades y de los atractivos del Creative Cloud. Échenle ojo también llega eh, M, Lirele 14 y un emoticón de carita incómoda. Dice, chicos, muchas energías desde Perú. Muchísimas Está gracias, padrísimo. muchas energías para allá. Qué bien Qué bien que nos estén viendo también desde otros países. Que nos, nos descubran en otros gusto. lados. Y dice, goat Slayer. caricaturas Dice, muchos, me incluyo, queríamos trabajar en animación, pero solo encontramos trabajo de motion graphics. También el demo debe ser enfocado a lo que uno busca, tal como ustedes lo dijeron, eh, eh, en relación a, a Raúl González, que fue nuestro invitado, que habló de Motion Graphics, también para sí. que le eche ojo a ese programa. Y bueno, él, él aborda aquí comentando que muchas veces estamos buscando hacer animación, pero de manera inmediata ¿tale? tal vez encuentras ofertas de trabajo de Motion Graphics. No? Es pero es lo... una reflexión muy interesante y estoy de acuerdo. Pónganse a hacer ya lo que quieren hacer más adelante, uh -huh. ¿sabes? Si nadie se los financia, empiecen a hacer ustedes. Empiecen a hacer. Pero entonces ya haces un portafolio donde demuestras esto es lo que me gusta, esto es lo que hago bien, esto es lo que quiero hacer, y entonces te empiezan a llamar para hacer más de eso. Sí, y era lo que platicamos también ahorita con, con Homero. O sea, si tú te tienes que sostener de alguna forma, este, digamos ahorita puedo hacer motion graphics y eso me da ahora sí que la papa para... ...para mantenerme, para comer y eso... ...pero me gusta hacer animación de personajes... ...pues vamos, aunque nadie me la esté pidiendo como chamba... ...y eventualmente pues esperemos... ...llegue y exponer, exponer su trabajo... ...exponerlo, enseñarlo y pues es eh, hacer, empezar ya por hacer algo audiovisual motion graphics, stop motion, lo que sea pues puedes irte saltando y pues no, no estás casado a que toda la vida vas a hacer motion claro, graphics ¿no? exacto, así como Homero hay que tener un pie en cada disciplina, hacer foto hacer de todo, y hablando de hacer muchas cosas, aquí ya no tenemos nada más que hacer porque Animatón ha llegado a su, a fin. su fin, muchas gracias por estar con nosotros, por favor compártanlo, vamos a estar aquí todas las semanas, 11 de la mañana, los martes, completamente en vivo, igual que hoy para que interactúen con nosotros y con los invitados muchos abrazos yo fui bastián pascal jesús pérez Irigoyen. también para cerrar queremos agradecer a presumiendo méxico que son sus instalaciones nos reciben aquí en su foro eh, agradecer a sae Institute méxico que también nos patrocina en este contenido Designar media los invitamos a que revisen este y visiten los contenidos que ahí estamos revisando y manden sus comentarios Dale. Animatón. Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima semana, jóvenes. Gracias por estar con nosotros.